Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. El día de hoy estamos muy contentos y muy agradecidos nuevamente con la doctora Itzel Rodríguez Mortellaro, quien es licenciada en Historia, maestra y doctora en Historia de Arte por la UNAM. Se dedica a la investigación, divulgación y docencia del arte moderno e historia cultural de la primera mitad del siglo XX en México y su área de especialización es el muralismo mexicano. En particular, la obra de José Clemente Orozco y de Diego Rivera. La doctora Itzel imparte clases en el Colegio de Historia y en el posgrado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El día de hoy eh, vamos a compartir con ella, más bien ella va a compartir con nosotros, acerca del muralismo para las masas, es decir, los años 30. Muchísimas gracias, querida doctora, eh, para la Coordinación de Difusión Cultural y Comunidad Cultura UNAM. Es un placer que usted nos acompañe. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a las personas que nos acompañan. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez para continuar con estas charlas que conmemoran los 100 años del muralismo en México. Eh, hemos visto algunos temas de, del muralismo y, la, y el impacto que ha tenido no solamente en la historia del arte en México, sino sobre todo yo creo que el muralismo es uno de estos este, movimientos artísticos que han impactado en la imaginación de lo que es México y, y en la imaginación de las identidades sociales en México y por eso me parece tan importante como descubrir cuáles son como algunas de sus características generales, así como sus momentos específicos. Y hoy lo que nos trae aquí a esta pantalla es una, una charla que tiene que ver justo con una época que a mí me parece definitoria para el muralismo. Sí, nosotros sabemos que el muralismo comenzó en 1922, por eso se conmemora en este año, en los 100 años, cuando José Vasconcelos encargó a un grupo de pintores unos, unas pinturas murales para edificios que eh, dependían de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, eh, en esta ocasión lo que vamos a ver es cuál fue, digamos, el, el desarrollo que siguió este muralismo inicial, este muralismo de los años 20 y hacia la década de los 30. ¿Cómo se transforma 10 eh, años después de sus primeros murales? ¿Y cuáles son los, los, las características que lo hicieron? Llegar a su momento de eh, mayor expansión, yo diría, después de ese primer momento de nacimiento. Eh, en la década de los 30 es una década muy importante para el muralismo porque se multiplican los murales. Se multiplican, ya no nada más están en espacios oficiales muy directamente relacionados, digamos, con, la, con el secretario de Educación Pública, que fue lo que sucedió en los 20s, o en escuelas como eh, la Escuela Nacional Preparatoria o la Escuela Nacional de Agricultura, como son los murales de Diego Rivera, eh, en lo que es ahora el antiguo colegio de San Ildefonso y lo que es la ex hacienda de Chapingo. En la década de los 30 las condiciones internacionales, las condiciones nacionales, eh, lograron que eh, los artistas se sintieran más que nunca involucrados con las causas políticas, con las causas sociales y que la pintura mural, la pintura del arte público, pues respondiera a esta nueva, digamos, necesidad de... Eh, de esta necesidad de transmisión de una serie de valores que tienen que ver con lo político y unos valores que tienen que ver con lo social. Entonces, antes de empezar a ver imágenes, de todos estos murales que se hicieron y que como les digo eh, proliferaron no nada más en los espacios oficiales más importantes, sino que empezaron a pintarse murales en escuelas en sindicatos, en mercados en teatros ¿sí? es una época en que en que realmente la visibilidad de los murales llega a mucho más personas ¿sí? no hay varios investigadores que se preguntan, bueno, el arte público tiene, digamos, esta consigna de que lo vea la mayor cantidad posible de gente. Pero realmente, ¿cuánta gente podía verlo en la década de los 20 Cuando eh, la única manera de aproximarse a los murales era, bueno, a, tra a través de publicaciones con fotografías en blanco y negro de una calidad pues bastante baja o ir directamente a los edificios. Y, y bueno y sabemos bueno solamente podían ir a estos edificios los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública o los estudiantes de la Prepa de la Escuela Nacional Preparatoria o los estudiantes de la Escuela Nacional de Agro, Agricultura era un número pues bastante limitado de personas y eh, y esa fue uno de los retos digamos del muralismo hacia la década de los 30 su expansión su expansión en un montón de otros espacios ya no nada más pagados los murales por el Estado mexicano, sino hubo sindicatos pa que pagaron murales, hubo eh, eh, eh, gobernadores de los estados que pagaron murales, fue cuando el muralismo llega a Michoacán, a Veracruz, a Durango, a Tamaulipas, a Yucatán, eh, a Morelos también. Es una época donde esta multiplicación de la pintura mural lo lleva, digamos, que, a consolidarse como un movimiento artístico mexicano y público y con un sentido social clarísimo, ¿no? Y político también. Yo titulé a esta charla Muralismo para las Masas porque es en la década de los 30 cuando se inventa el concepto de masas, ¿sí? O sea, esta noción de un cuerpo colectivo grande que tiene sobre todo una característica política, social, que sigue a los líderes, que tiene esta, esta idea de masa, de que se mueven como si fueran una sola persona, pero es una cantidad muy grande de gente, es una concepción que sobre todo vamos a ver representada y vamos a oír en los discursos en la década de los treintas Pensemos que esa es la década del gobierno de Lázaro Cárdenas, es la década del ascenso de los totalitarismos en Europa, de Adolfo Hitler, de Benito Mussolini, es la década de la Guerra Civil Española, cuando triunfa eh, Franco y aplasta la República, y eso provoca una movilización, sobre todo del comunismo y de los contingentes socialistas en contra de, este, de esta dictadura de Franco, ¿no? Y es la década que empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una década, década a los 30, muy particular de movilización política y de ideologías, muy de mucho radicalismo ideológico. Es una época de radicalismo del socialismo, del comunismo, así como de las derechas y de, del imperialismo. Entonces, esto se va a ver reflejado en los, en los murales y eh, se va a conformar, digamos, una imagen de México como un país con muchísimo compromiso social y político. entonces Vamos viendo murales y con, conforme vayamos viendo lo que se va haciendo en esta década de los 30, yo les voy a ir apuntando algunas características y algunos de los artistas que también, eso es otra característica de los 30, en los años 20 contamos a los artistas murales con los dedos de la mano, pero en los 30 ya un montón de, de artistas se interesan y empiezan a, re, a realizar arte público de tamaño monumental es en los 30 también el nacimiento de lo que se va a conocer después como la Escuela Mexicana de Pintura. O sea, un movimiento con más integrantes, con características ya mucho más claras y definidas, y, eh, y que se va a convertir, digamos, como en el sello de identidad del arte mexicano a partir de entonces, y hasta yo diría de la década de los 50s. Por eso me parece importante que en esta ocasión Veamos eh, murales de la década de los 30. Entonces voy a compartir mi, eh, mi presentación que está aquí. Espérenme tantito. ¿Sí? ¿Se ve? Gracias. Bueno, entonces, creo que para hablar de los 30 es muy importante tener como algunas palabras eh, que son referente para nosotros de esta década. Una es la de que se crean colectivos y asociaciones de artistas. Esta noción del artista individual, del genio, un poco como se había hecho en la década de los 20 con un Diego Rivera, con un José Clemente Orozco, comienza a, eh, pues comienza a cuestionarse para poner, sobre todo, como nuevo modelo artístico, el del trabajo colectivo. Por eso traigo en esta primera diapositiva el nombre de una liga que se llamó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que se fundó en 1934, que fue una liga que agrupó a muchísimos pintores, pero también escritores, arquitectos, músicos, es decir, toda una constelación de personas dedicadas a la cultura, a las artes dentro de México, y que se reunieron en esta liga que, por sus siglas, se le denomina LEAR, la LEAR. La LEAR fue una organización importante, sobre todo por su poder de convocatoria, y porque tenían como principios fundamentales este eh, compromiso de los artistas con la vida política y social. En la LEAR se declararon, hacia estos años, mediados de la década de los 30, como... Combatientes del nazismo, del, contra el nazismo, contra el fascismo, contra el imperialismo y contra la guerra. Es una asociación de artistas y de otro tipo de intelectuales y de escritores también muy cercana, en principio independiente, pero después muy cercana al gobierno de Lázaro Cárdenas. Y es a través del gobierno de Lázaro Cárdenas y de los distintos gobernadores de este gobierno de Lázaro Cárdenas que se van a dar, pues, muchos encargos de pintura mural, ya no nada más en espacios, eh, digamos, arquitectónicos, sino también en esta diapositiva les traigo una imagen de cómo hacían estos especie de, como de pancartas gigantes en donde eh, ponían consignas, es, una, un, es un arte eh, realista, doctrinario también, ponían consignas, eh, que tenían que ver con el proletariado, que tenían que ver con la lucha de los obreros en contra de las, eh, del capitalista, ¿sí? está muy digamos, en, conectado, muy eh, asociado al discurso político en este momento, el muralismo. Entonces, eh, pues como pueden ver, se ven aquí todos con su puño en alto, con esta actitud, digamos, de militancia y de exigencia de derechos sociales. Está aquí un obrero que tiene además como una venda en la cabeza, como si hubiera estado en la lucha. Ahí vemos también un soldado en medio y vemos un campesino y una mujer con un niño en los brazos, ¿no? Que es, digamos, esta representación de lo que es el espectro social de los mexicanos y que en este momento ya tenemos... En tanto en el discurso de los políticos como en el discurso de los artistas plástico, muy clara la identificación de quién es el pueblo. ¿no? Eso es uno de los, digamos, yo diría, uno de las eh, creaciones de las imágenes del muralismo que tipifican a la población: esto es el obrero, esto es el campesino, este conjunto de, de personajes son el pueblo, y estas construcciones que tienen que ver con las imágenes y que tienen que ver con el discurso se empiezan a plasmar en los muros y de ahí pues funcionan digamos como un espejo social en donde las personas se empiezan a sentir pues identificadas se sienten eh, pues que existen digamos en este en este en este imaginario de la nación es una época también de nacionalismo no también eso hay que decirlo ahora Creo que una de las maneras más efectivas para que estas imágenes, nuevas imágenes del muralismo de los 30, pues se lleguen hacia la conciencia social, es a través de las escuelas. Es en la década de los 30 cuando, por ejemplo, en el, el, la primera parte de la década de los 30 están los gobiernos del maximato, pero son gobiernos que tienen ideológicamente, pues, una pues una coincidencia en torno de las, de las ideas sociales. no Es en esta época, por ejemplo, cuando hacia final, en, en, la, en 1933, cuando se hace un plan sexenal que dice que la educación tiene que ser socialista, que dice que se debe de respetar, por ejemplo, la propiedad comunal del ejido, que dice que el trabajo debe tener una, una serie de protecciones y que debe haber eh, protección también a los sindicatos, ¿sí? Es este momento, digamos, el inicio de los 30, cuando todas estas, digamos, etiquetas sociales se empiezan a integrar al, a las, pues a las políticas de los gobiernos del Maximato, y después, como sabemos, sube a la presidencia Lázaro Cárdenas en 1934. Entonces, toda esta sesión que tenemos hoy, vamos a repetir muchas veces, Terminologías políticas, vamos a repetir muchas veces la noción de colectividad, de trabajo colectivo y de, eh, de solidaridad de clases, ¿no? Y de una nación fundada sobre unos principios de justicia social, porque ese es el discurso de la época. Bueno, entonces tenemos aquí el mural de Máximo Pacheco, que se encargó para la escuela primaria Domingo eh, Faustino Sarmiento. El que en ese momento hacía estos encargos se llamaba Narciso Basols, porque era el secretario de Educación en, en principios de los 30. Y el que convocaba a los artistas fue un arquitecto que después se volvió pintor y que para nosotros es conocido, y que se llama Juan O'Gorman. ¿Sí? Juan O'Gorman fue el que encargó a muchos artistas que se fueran a las escuelas a pintar murales. Fíjense cómo en este mural se está representando lo que ya les dije, el trabajo colectivo, la conciencia de solidaridad social, eh, esta idea de que la educación es importante para inculcar una serie de valores cívicos, sociales, políticos, de cuidado eh, comunitario y también es importante que veamos cómo cada uno de estos personajes representa un tipo social, ¿no? o a, una, eh, a un grupo social, que en este momento ya son, digamos, como corporaciones. no Son los campesinos, por ejemplo, aquí está un chico que es un obrero, aquí está, por ejemplo, otro tipo que es importante y que empieza a tener en este momento como mucha difusión en imágenes, que es el de la maestra, la maestra rural, por ejemplo, o el maestro rural, podría ser este, que les está enseñando técnicas y eh, agrícolas y de y de productividad no estas son justamente las políticas que se están desde el gobierno pues impulsando el de de la productividad para que méxico económicamente crezca pero siempre con un sentido colectivo por supuesto que tienen en la mira pues a la unión soviética Aquí ahí tenemos un mural, uno de los eh, creo que este es el, de los primeros murales de Juan O'Gorman. Ah, no le puse el nombre, pero es de Juan O'Gorman. Está en Azcapotzalco, está en una biblioteca y vean cómo eh, él, aquí podemos reconocer muy bien que él era arquitecto porque todos sus edificios tienen esta como representación muy arquitectónica y a mí lo que me parece interesante es que algunas de las cosas que se instauraron en la década de los 20 se van a volver a, re, a representar en los 30 y se van a convertir ya características del muralismo, como es siempre la referencia al pasado prehispánico y a la noción de historia como fundamento de la nación. Cada uno de los artistas va a tener su estilo, pero todos estos artistas que vamos a ver aquí hoy, eh, hacen pintura que se denomina realismo, es decir, que tienen un sentido social y que son figurativos. Siempre se reconoce el mensaje. Aquí tenemos otra de las escuelas que se de decoraron con murales en, ese, en esos años, de Julio Castellanos. Otra de las cosas que, que ahora voy a señalar es el muy claro anticler anticlericalismo de los gobiernos de, los de, de la década de los 30 Justo la década anterior había habido una guerra entre el Estado mexicano y la Iglesia católica, se llamó, llamó la Guerra Cristera, y en la década de los 30 todavía había, seguía habiendo conflictos entre la Iglesia y el Estado mexicano, conflictos obviamente como lucha de poder, y en las escuelas, estas escuelas eh, donde, que son oficiales, son escuelas donde van los hijos de los obreros, los hijos de los, de los que, estaban, que eran población rural que se llegaron a la Ciudad de México. Es una época de crecimiento de la Ciudad de México y todos estos personajes que se toman ahora como el que se denominan el pueblo y que por eso los visten así como campesinos o como obreros o como gente, digamos, del proletariado según los términos de esa época, se les van, digamos, transmitiendo los valores que el Estado considera que son benéficos para una reforma social. Y entre esos valores está el convertir eh, las supersticiones de la iglesia católica, así les decían en ese momento. O sea, hay un anticlericalismo muy claro que lo vamos a estar viendo en distintos murales. no eh, Este es una, un juego que se llamaba La Manteada, donde aquí hay un personaje de la iglesia, se ve que tiene su capa de obispo y su, su gorrita aquí sale volando, hay un demonio y están unos niños jugando como hacerlos, levantarlos con esta manta, ¿no? Es un es un mural que combina un poco la fantasía, pero que nos transmite este mensaje de, pues de juguetón, pero también con un sentido, digamos, de, de reunir en un mismo espacio a la iglesia y al, y al diablo. Pablo Higgins, que es otro de los muralistas muy productivos ya en la década de los 30, que es un muralista que nació en Estados Unidos, pero que se vino a México a principios de los 30 y que ya se quedó aquí, hizo muchísima obra, eh, también fue contratado, fue convocado para pintar en la escuela. Otra vez, vamos a ver este repertorio de personajes que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Ya los podemos reconocer porque traen su overall porque traen este, esta como boina o este gorro que usaban los obreros en, ese, en esa época, porque está entregando este libro rojo, que es el libro del comunismo, ¿no? donde se transmiten las ideas comunistas, y aquí hay una, una manifestación, unas una masas que digamos traen sus banderolas rojas, que hablan del derecho de huelga, que hablan del endoctrinamiento socialista para, la, para digamos este grupo social, para que conozca sus derechos sus derechos laborales, para que conozca sus derechos sociales y, en pocas palabras, genere una conciencia política. Esto forma parte también del discurso oficial de la época. No lo veamos como algo que se opone al Estado. Al contrario, dentro del Estado también hay este discurso, ¿no? Y entonces, lo que hacen los, las pinturas murales en este momento es, es reforzar estas imágenes, eh, digamos, de... de de colectividad a través de los murales. Esta mm, imagen no se ve muy clara, pero bueno, se distingue que es otra escuela y la representación de esta figura tan importante de la época, que es la maestra. ¿sí? La maestra rural o la maestra urbana también, que, que es, en realidad funciona como una alegoría de la educación. ¿No? Porque la educación resulta pues, fundamental para estos gobiernos que lo que quieren es reformar la sociedad pues, a través de una nueva visión de México. Una visión moderna, por un lado, a través de la tecnología y de la noción de progreso y de productividad. Pero por el otro lado, también una nación que tiene, a raíz de la Revolución Mexicana, pues una serie de valores sociales. Entonces aquí vemos pues a, a través a los niños, a la señora acompañando al niño a la escuela y se habla de esta importancia de la educación como una forma de, para reformar a la sociedad, para crear a un nuevo mexicano después pues, de unos largos años, como saben la revolución mexicana pues duró 10 años, hubo, un, se calcula que un millón de muertes y es un país que está en reconstrucción. Y la educación se ve como uno de los caminos privilegiados de la reconstrucción nacional en varios sentidos. Por eso lo vamos a estar viendo constantemente en muchas escuelas. Se calcula que se pintaron murales en cerca de 40 escuelas. Muchos de estos murales ya están este, destruidos y perdidos, y otros están restaurándose. Entonces, eh, eso es importante. A ver, permítanme. Perdón, es que quería que se llevaran al perro, pero ¿lo oyen mucho? ¿No? Ok, pues ya. Ahí se un perrito ladrando. Bueno, entonces, este es el Centro Escolar Revolución. Fue un proyecto educativo monumental y eh, que tenía cientos de niños eh, y al cual le dieron muchísima importancia durante los, el gobierno eh, ya de Lázaro Cárdenas este es el tipo de proyectos ya de infraestructura monumental educativa que se empiezan a construir en la década de los 30's les traje esta escultura que está el, en la entrada de la escuela porque nos da este mensaje muy claro de los gobiernos postrevolucionarios que dice, educar es redimir, ¿sí? Entonces, eh, vean cómo el arte en este momento tiene, pues, totalmente está vinculado con este esfuerzo de reconstrucción a través, pues, de las nuevas, digamos, de la creación de una nueva escuela, que es la Escuela Socialista, de la construcción de nuevos edificios con una finalidad social, como son las escuelas. Y el arte también participa de la nueva organización social, como son los sindicatos, como son eh, también pues, la nueva cultura revolucionaria a través de los murales en los teatros. Entonces, es el arte que está en todas estas esferas de, la de las nuevas reformas sociales. Eso me parece muy importante. Y todos estos artistas, tienen una posición política, tienen una serie de, producen una serie de imágenes que confirman muchas veces lo que se dice en el discurso político y otras veces, digamos, que sirven como una crítica a lo que está sucediendo en ese momento en México, dependiendo de los artistas de los que estemos hablando. Estos son los murales que están en el Centro Escolar Revolución, Ahí les puse arriba los nombres de los artistas que participaron. Son todos estos artistas, pertenecen a la LEAR, a esta liga que les comenté en un principio, que reunía a los artistas y los organizaba. Entre ellos pueden reconocer el nombre de Aurora Reyes, que es, fue la primera mujer muralista y que trabajaban todos en equipo. Ahora les voy a pasar algunas de las, eh, digamos, también están en este Centro Escolar Revolución los primeros eh, vitrales que se pintan como si fuera arte público o murales, digamos, y que los hace Fermín Revueltas. Eh, son vitrales que son, bueno, hermosísimos para empezar y que también, digamos que desde el, desde el vidrio confirman estos mismos mensajes, ¿no? De, remetir, de remitirse a la historia, de remitirse al pasado prehispánico como fundamento de la nación, de hablar del paisaje de México, de hablar de las actividades productivas de los mexicanos, de la representación de las fuerzas eh, productivas también como lo son los obreros y los campesinos. Sí, es un discurso que es bastante unificado. Entonces, vean cómo eh, en estos murales se habla de las fuerzas reaccionarias, digamos, que están en contra de los nuevos actores sociales que, que ponen los, eh, los gobiernos como los que van a transformar al país como son los maestros, no son dos escenas que tienen que ver con la violencia contra los maestros que sucedió en la década, en, en la mediados de la década de los 30, que son todos estos ataques a los maestros que llevaban la educación socialista a las zonas rurales de México o a las zonas eh, pues semirurales, ¿no? y que son cosas que sí sucedieron y que los muralistas, digamos, como una forma de denuncia y como una forma de mostrar lo que no debe suceder, las plasman en los murales de las escuelas. O sea, también piensen que son escuelas de niños pequeños, o sea, son primarias, secundarias a lo mucho, y que son imágenes bastante fuertes, ¿no? De esta, pues, eh, violencia en al ocasiones, que hablan de la guerra, que hablan de, del fascismo, que hablan de la violencia contra los maestros, ¿no? Este... Es, es interesante cómo lo habrán percibido los niños de, a, de aquella época, ¿no? Vean, aquí este se llama el fascismo y el clero, aquí está la guerra y el fascismo, y es que esos son los mensajes que están constantemente a través de diferentes medios gráficos, medios plásticos, eh, tratando de transmitir a la población, ¿no? Aquí se llama alegoría de la escuela socialista y reconocemos los, los, los símbolos que para nosotros son muy claros del comunismo, ¿no? Y del socialismo. Aquí está también una tiara papal tirada, como derrumbada. Estos también son del centro escolar revolución. Y la mano levantada que siempre eh, nos remite a este sentido de endoctrinamiento de los grupos que tienen enfrente, ¿no? ya sean niños, ya sean obreros, ya sean eh, estas... Eh, colectividades que pueden ser campesinos también. ¿No? Vean cómo eh, ante la repetición, bueno, pues ya nos estamos como habituando a quiénes son los personajes a los que se les da protagonismo en este momento. Los maestros, los trabajadores, la gente de estos estratos que en ese momento se denominan los nuevos actores sociales e históricos, que son los estratos del proletariado y que están en los discursos de los políticos. Ahora, también en este momento hay excepciones. Tenemos a Rufino Tamayo. Este mural que pintó en el, en el Conservatorio Nacional de Música en 1933 causó un enorme escándalo porque, como pueden ver muy claramente, se sale del, de la, digamos, del discurso que todo el, todos los otros este, muralistas más politizados estaban pintando. Aquí vemos las musas, los instrumentos musicales y fueron murales que se detuvieron porque los alumnos no estaban de acuerdo con que se pintaran. Eh, Rufino Tamayo enfrentó muchas eh, digamos eh, rechazo de, de, de los estudiantes y finalmente lo, no terminó el proyecto. Pero para que vean que sí, eh, estos murales que son de los 30. También eh, tratan de eh, mostrar, digamos, otra forma plástica. Otra de las características de los 30 es que vienen varios pintores norteamericanos a trabajar a México. Un ejemplo de ello muy notable son las hermanas Greenwood, Marion y Grace Greenwood, que son pintoras de Estados Unidos que llegan a México y que les dan encargos. Ellas se, se afilian a la LEA se hacen amigas pues, de todos estos pintores que, tienen, que forman equipos para ir a trabajar a diferentes lugares, y una de ellas, Marion Greenwood, se va a Michoacán a trabajar, y aquí este, este, hacen este tipo de murales, siempre mostrando a la gente del pueblo trabajando, eso es muy, eh, muy notable, siempre están involucradas a estas personas en el trabajo, en sus regiones, en sus espacios sociales, pero con un sentido de eh, siempre de productividad y de aportación positiva para la nación. ¿No? Estos murales están dentro del Monumento a Morelos en Janitzio. No se ven, lamentablemente, porque está cerrado. Les traigo algunos ejemplos de murales en, la, en el resto de la República. Estos están en Durango, de Francisco Montoya de la Cruz, en la Casa del Campesino, en la Escuela Normal. Y vean cómo ya está muy clara la consigna, digamos, plástica, ¿no? Todo el tiempo vamos a estar viendo banderas rojas, eh, revolucionarios, este obreros, eh, tecnología o industria, porque tienen esta visión muy progresista, ¿no? De, de desarrollo industrial. Y este, este es un ejercicio mural, de programa mural súper interesante que se hizo en los 30 que es los mercados, el, el, los murales en el mercado Belardo Rodríguez. Estos murales eh, están en un mercado que se, las fui a visitar hace dos semanas, se los recomiendo muchísimo si están en la Ciudad de México. Están ahí, eh, pues como les diré, por, eh, por atrás del antiguo colegio de San Ildefonso. Es un mercado, sigue funcionando como mercado y ustedes pueden ir y verlo, ver los murales que están ahí todavía. Eh, estos murales se pintan en este mercado tenía además de ser un mercado tenía un teatro que es el teatro del pueblo tenía un centro cultural ¿no? los murales están por todos lados hay murales en el teatro del pueblo hay murales en lo que era un, una especie como de centro cultural hay murales dentro del propio mercado se han restaurado últimamente y siguen digamos con esta misma retórica de hablarle a la gente del pueblo también Marion Greenwood fue a pintar a este lugar. Vean todo, todas estas eh, visualizaciones de la noción de productividad, de la noción de colaboración, eh, digamos, de clase para la economía, eh, cómo cada quien tiene, digamos, su, su este, función dentro de la gran cadena de, produ de producción. También vemos algunos otros personajes como este que está aquí, que está en su oficina, ¿no? Y a los cuales a veces se oponen los trabajadores, muy consecuentes con el propio discurso del presidente Cárdenas, que ya está en este momento en la presidencia, ¿no? Aquí hay otros que hablan de la salud, de Ángel Bracho, que se llama El poder de las vitaminas, y que tratan, como en, desde sus orígenes el muralismo, de ser, tener una finalidad didáctica, de tener una finalidad. De, eh, pues de ayuda a, a, las, a lo que necesita la población. Puede ser para su conciencia política social o incluso para su eh, cuidado personal de su cuerpo. no Aquí está, no aquí hay una, una huelga y una, una manifestación que se multiplicaron también las manifestaciones eh, de... Pues de organizaciones laborales en México. Ustedes saben que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas había muchísimas manifestaciones eh, y huelgas que tenían que ver con pues, las nuevas consignas de pedir eh, mejoras laborales, ¿no? Así, así se dio, por ejemplo, la expropiación petrolera de 1938 por una eh, demanda laboral que se hizo a las empresas petroleras. Así también, por ejemplo salió Plutarco Elias Calles del país, porque hubo demandas laborales y los criticó Calles, y en ese momento Cárdenas le dijo, te vas, ¿no? O sea, ese es un momento de muchísima politización y sobre todo de, eh, digamos, de apoyo a la clase trabajadora por parte del gobierno, porque son las bases del Partido Nacional Revolucionario que se fundó en 1929. Este es un caso excepcional y se los traigo primero para animarlos a ir a, a, al Museo Abelardo Rodríguez, porque ahí están y se pueden visitar, pero además para que vean cómo otro artista que se llama Isamo Noguchi, que es un escultor norteamericano de ascendencia este, japonesa, por supuesto, llegó a México e hizo este tipo de trabajo. ¿no? Eh, es también un, un... Aquí me parece, bueno, interesantísimo que es más abstracto y sin embargo también podemos reconocer algunos símbolos eh, pues, asociados al socialismo como es el puño, como es, por ejemplo, por acá, ah, el, este símbolo tachado de del, la suástica del nazismo, el apoyo solidario entre, este, digamos, las personas, ¿no? O sea, sigue con este mismo discurso, pero desde otro lenguaje totalmente y otra forma de trabajar. Y fue integrado a este colectivo de artistas que pintaron, que trabajaron en el mercado Abelardo Rodríguez. El caso de Noguchi es muy interesante. Era muy cercano a Diego Rivera y a Frida Kahlo, especialmente en Noguchi. Aquí hay más murales con los mismos temas y en otros espacios. Talleres gráficos de la Nación, donde se hacían las publicaciones del Estado. Eh, están estos murales que ya están destruidos lamentablemente, que eran de la Confederación Revolucionaria Michoacana, estaban en Morelia, ¿no? Vean otra vez, ¿no? Los agentes reaccionarios, que son este que trae aquí una suástica, este que se parece muchísimo a calles, y este que es un eh, jerarca de la Iglesia Católica, esta es la reacción, ¿no? Los, son casi caricaturas para que las personas los identifiquen rápidamente. Y de este lado son las fuerzas progresistas, reformistas y, digamos, revolucionarias. El obrero, el campesino y el soldado, la triada revolucionaria. Aquí está otro mural eh, de José Chávez Morado, que es una alegoría del petróleo. Esta, es, esta mujer que está aquí representa o simboliza al petróleo que... Eh, que lo tienen, digamos, la tienen apresada los extranjeros. Y aquí hay una mujer con trenzas, una mujer indígena, con un niño abriendo la llave, ¿no? Como diciendo, te liberamos, te liberamos de la opresión extranjera, ¿sí? Es una alegoría antiimperialista, digamos, y que alude a la invasión de Estados Unidos en las costas de Veracruz en 1914. Pero ven, aquí se ven las torres petroleras, ¿no? que estaban ahí porque esa era, digamos, la zona de mayor productividad petrolera y que estaba en manos de empresas extranjeras. Otro de los murales de los 30 en una biblioteca en Pátzcuaro, Michoacán, que es de Juan, de Juan O'Gorman, que habla de la historia de Michoacán. Aquí algunos eh, detalles eh, que nos permiten ver. Es un mural muy abigarrado en muchísimas figuras, muy narrativo también donde vemos pues los pasajes que nosotros podemos identificar como parte de la conquista, como parte de la evangelización, como todas estas digamos este esta idea de la superstición y de las y de las creencias de la nueva españa y también se ve un pedacito aquí de la independencia no otro mural de, de rufino tamayo mucho más sintético abstracto menos, menos eh, narrativo, diría yo, que se llama La Revolución, y que está en lo que eh, ahora es el Museo Nacional de las Culturas, pero antes era el Museo Nacional, donde estaban todas las piezas arqueológicas, allí estaban. Eh, ahí fue el museo eh, que diríamos hoy de arqueología, hasta 1964, cuando se cambió todo al Museo de, eh, Nacional de Antropología. Y en los 30 vuelven a brillar estos... Muralistas que se convierten, digamos, ya para la mitología del muralismo en los tres grandes, ¿no? que son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Aquí tenemos nada más los de Diego Rivera y José Clemente Orozco porque ellos pintaron en los 30 en el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes se inauguró en 1934 y como en el marco de esa inauguración de ese gran palacio que había tardado muchos años en construirse, 30 años porque se le atravesó la revolución, pues se encargaron estos murales. Este es un mural que Diego Rivera comenzó a plantear en Estados Unidos y se lo destruyeron en Nueva York, en el Rockefeller Center, y este es un mural que se denomina Catarsis y que hizo eh, José Clemente Orozco y que alude a este escenario internacional que se está preparando para la guerra. ¿Sí? Vean cómo pone las armas, la destrucción, eh, digamos, es una especie como de mural pre, premonitorio, digamos, de la catástrofe a la que puede llegar la humanidad a través del militarismo. Diego Rivera, en cambio, habla de la ciencia y, del, eh, y de la política como algo, como conocimientos muy relacionados. Y bueno, allá avanzándose a los 30, también tengo que traer los murales de Orozco en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. ¿No? Vean cómo ya, eh, pues Orozco, la verdad es que sí se distingue muchísimo de lo que hemos visto hasta ahora, porque si bien vemos por ahí algunas figuras como obreros, como militares, la verdad no son nada halagüeñas como lo habían hecho los otros eh, pintores murales, ya no son estos murales como más endoctrinadores de una del socialismo, sino aquí son murales siempre críticos y también con una muy buena dosis de, de ambigüedad. No entendemos muy bien por qué este personaje tiene cinco caras, qué significa que estén todos estos aquí juntos, por qué hay este personaje así como desollado. O sea, Orozco siempre va a ser un pintor mucho más difícil de descifrar porque sus mensajes no son lineales como los que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto muy claramente que la maestra enseña, que el obrero está trabajando, que el campesino está en sus labores del campo, que tienen conciencia política, que hay mítenes políticos. Con Orozco todas estas certezas se van a diluir. ¿eh? Es un pintor mucho más complejo de, de poder establecer el significado de sus murales. Pero... Vean cómo recupera símbolos que en ese momento ya están saliendo, digamos, en la escena internacional. Aquí está el facho del combatimiento de Mussolini. Aquí está la suástica que se usa en el Partido Nacional Socialista en Alemania. Aquí está otra suástica, si ven por acá. Son puros eh, payasos que están como en un tribunal. Sí, Es una crítica al ascenso de los totalitarismos europeos. Y por el otro lado, el gran eh, personaje que se volvió simbólico de la libertad de Miguel Hidalgo, ¿no? Ta, aquí están también los de los Picio Cabañas, se los enseño así. Es un programa muy grande este de los Picio Cabañas que habla de la conquista y lo asocia con la guerra, ¿no? Ya se están todos, digamos, advirtiendo de este... Mmm, armamentismo que se está dando en, en Europa, especialmente en Alemania, eh, en Italia también, ya para estos momentos ya de, de, de, eh, estalló la guerra civil en España y es, un, es un, momento, el, un momento en México en donde los artistas saben que la guerra es una amenaza para la civilización, para la cultura, por eso muchos murales, aunque retomen el tema de la conquista, en realidad se están refiriendo a la guerra, a la guerra que en ese momento amenaza pues, a la civilización occidental. Son murales de muchísima preocupación frente a la destrucción de la guerra. También este es del hospicio Cabañas. Fíjense cómo habla de, de la conquista, pero en realidad, cuando vemos estas máquinas de destrucción, nos remiten a lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Que es la guerra. La guerra a otro nivel que no se conocía antes. La guerra ya con un nivel de destrucción que ni siquiera en la Primera Guerra Mundial había habido, ¿no? Es una guerra mucho más violenta la que en ese momento está amenazando a Europa y a México como, como parte de este entorno occidental. Eh, y bueno, ya estamos terminando. Tenemos también algunos eh, de estos murales que en México eh, se hicieron para el, el aeropuerto aéreo y que fueron destruidos. Este de Juan O'Gorman. ¿Por qué? Dicen, bueno, Juan O'Gorman es un pintor muy minucioso, muy narrativo, pero también él era... Tenía una convicción política muy clara, él era comunista y él era antiimperialista, antiimperialista y él era anti, antinazista, del nazismo y antifascista. Y en este mural, quizá a primera vista no se descubre, pero eh, dejó ir una crítica a los, aquí está, a los dictadores europeos. Este es Benito Mussolini, que está saliendo como si fuera un gusano de este edificio y aquí está... A Adolfo Hitler, ¿no? Vean cómo hace caricaturas en donde satiriza a los gobernantes europeos y por esta razón, porque México todavía no de, no entraba a la guerra. México entró a la guerra después que de Estados Unidos hacia la década ella iniciando la década de los cuarentas. México todavía mantenía relaciones, digamos, diplomáticas con Alemania, con Italia. Y consideraron que este mural en donde los denuncia como gusanos, como digamos una plaga para la humanidad, consideraron que este mural podía poner en riesgo las relaciones de México con esos países, con los, cuales con los países del eje, con los cuales todavía no había una declaración de guerra. Entonces lo que se les ocurrió en ese momento fue destruir el mural. Nosotros tenemos, si ustedes van al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pueden ver la reproducción del mural, pero el mural, esta parte, está, se destruyó. Eh, para que vean cómo el arte no es nada más pues algo que se pinta y que resulta decorativo, sino que el arte en este momento se considera una fuerza crítica de transformación y de, eh, y digamos, de exposición de ideas que pueden ser. A veces ir en consonancia con lo que se dice en el gobierno o pueden ser eh, considerarse pues como eh, contrarias a lo que a lo que quieren que la gente vea. no Y finalmente vamos a terminar con este ya rayando en la década de los 40. Es un mural que también se puede ir a visitar, todos no todos, algunos de estos ya están destruidos, pero la mayoría que les marqué, como pueden ir a verlos, yo se los recomiendo muchísimo, son murales eh, que realmente te envuelven, porque es en esta época también donde se propone la idea de que los murales no nada más estén, digamos, como estampitas pegadas en las paredes, sino que realmente generen un espacio a tu alrededor, como es el caso del mural de David Alfaro Siqueiros en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Este mural, quizá pueden ver aquí, este es el, eh, como el descanso de la escalera. Aquí hay una escalera. Uno puede subir por, un, por este, este es el cubo de una escalera, ¿sí? Y si se fijan, aquí llega el muro, pero Siqueiros sigue pintando como si no hubiera muro. Y este es el techo, y Siqueiros sigue pintando como si no existiera este límite del techo. O sea, se vuelve en un espacio que te abraza plásticamente. No solamente pintó Siqueiros este mural, creo que yo debo de corregir esta, esta, este título, aquí también pintaron artistas que llegaron de España como exiliados, por ejemplo José Renault, por ejemplo Miguel Prieto, y como otros pintores mexicanos que ayudaron a Siqueiros, eh, como Luis Arenal, por ejemplo. Fue una labor de equipo, fue un trabajo colectivo, y fue un trabajo muy moderno porque usaron proyectores para poner las figuras sobre los muros y pintar o sea proyectaban con, un este, con un, una camarita de película o de como de diapositivas sobre el mural revolucionan digamos las técnicas del muralismo que hasta entonces era hacer bocetos gigantes y pasarlos al muro ahora proyectan sobre el muro se deforman las figuras como pueden ver y Pintan con pistola, con pintura de que se ponen una pistola eléctrica y pf, como si estuvieran pintando un coche, digamos, ¿no? Entonces, Siqueiros va a ser un gran revolucionador de las técnicas pictóricas y de la manera de hacer murales. Este mural lo terminó José Renau porque Siqueiros también era una persona sumamente politizada y fue el momento, este fue el año en donde él hizo un atentado contra... Eh, León Trotsky, Leon Trotsky, que llegó a México en, a finales de la década de los 30 era digamos, el, el enemigo más perseguido de Stalin, que Stalin en ese momento era eh, el que gobernaba la Unión Soviética, ¿no? O sea, México es un lugar de asilo, también en esta época llegan exiliados de España, de la guerra civil española, llegan aquí republicanos. Llega León Trotsky, que era un eh, pues enemigo de la Unión de Stalin, del de Stalin y la Unión Soviética. Llega, por ejemplo, el fundador del surrealismo, André Breton. Llegan un montón de personajes de la escena internacional y es en México, digamos también otra manera eh, por la cual el muralismo llega a otros lugares, porque Breton regresa a Francia y habla del muralismo. Porque ya los propios muralistas habían ido a pintar a Estados Unidos. O sea, es la década de las 30 el momento, digamos, de, de explosión del muralismo como un arte comprometido, como un arte que ayuda a la justicia social, como un arte que además tiene una consigna política que vincula lo artístico directamente con. Con, eh, con la vida de las personas y sobre todo de las personas que en el discurso político se denomina pueblo. ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso tenemos ya una visión bastante general de la década de los 30. Y, eh, y bueno, con eso termino yo, pero espero que tengan preguntas para que podamos seguir ahondando en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Itzel. Qué interesante. Eh, chicos, podemos compartir sus preguntas si gustan en el chat o si quieren levantar la mano con mucho gusto eh, para que la aprovechemos también la visita de la doctora Itzel. Por aquí tengo una pregunta de Graciela Alvarado, doctora, que eh, cuando usted nos comentaba sobre... El tema del muralismo en las escuelas de Juan O'Gorman pregunta Graciela que si es verdad que Juan O'Gorman eh, también como arquitecto además de uh -huh. esta parte de los murales fue quien eh, hizo posible o hizo el diseño digamos de las escuelas como hoy las conocemos con esto del patio interior y alrededor uh. como los alumnos y esta, esta situación es una pregunta muy interesante porque eh, Juan O'Gorman es un caso muy especial que combina pues, al arquitecto y al pintor entonces por un lado él hace posible que lleguen varios de sus eh, colegas y amigos pintores a las escuelas a pintar y por el otro lado como me pregunta eh, más en esta pregunta él hace una reforma arquitectónica a las escuelas hace una reforma arquitectónica en donde yo no sé si hasta la fecha predomina el modelo O'Gorman, me parece que podría ser, pero no, no, no te puedo contestar muy claramente en eso, pero sí diseña una, unas escuelas en donde, eh, digamos, eh, lo que buscan es las mejores condiciones eh, para los alumnos de salud que sean salones ventilados que sean salones amplios que estén bien iluminados que tengan eh, un patio central justamente para las reuniones eh, digamos en los recreos y para los ejercicios para hacer ejercicio o sea son es una arquitectura pensada para el bienestar y la salud de los alumnos por eso pone tanta atención, Justamente él, él viene, él en, estos, en esta época viene, eh, él es un admirador de un arquitecto de la escena pues, francesa que se llama Le Corboisier. O sea que es una arquitectura que ya no usa decoración ni nada que digamos se estorbe, ningún ornamento, sino la pura función que está totalmente enfocada al bienestar de las personas. Al bienestar no nada más sentirte bien, sino al bienestar corporal de las personas. O sea, los salones, la, eh, los patios, todo está hecho a una escala humana del cuerpo humano y tiene que ver con que tengan buena iluminación, que tengan buena ventilación, que tengan un, un espacio eh, pues de reunión en donde todos quepan. no O sea, sí hay... Hay una, digamos, una como unidad entre lo arquitectónico, el arte público y la noción de bienestar eh, en todos niveles, eh, tanto de salud como de bienestar intelectual. Qué interesante, doctora. Eso, eso es muy, muy interesante. Ay, y esta es entonces una pregunta mía que tiene que ver como en, en este mismo tema con el, el asunto de eh, esta, esta temática de los murales de gran formato en las escuelas. ¿Será que tiene que ver con un asunto eh, medio... Vamos a adoctrinar a estos eh, mexicanos ¿no? con este, este, estos criterios de identidad nacional, Igual como, como quizá a lo mejor el cine mexicano, ¿Tiene, es como la misma época. ¿Tiene que sí, es justamente esto? los 30 también es un momento de, de, en que el cine mexicano comienza a tener pues mayor difusión también internacional y se empiezan a hacer un, mon, un montón de películas que, se, que van a inaugurar hacia la década de los 40 lo que se conoce como la, edad, la época de oro del cine mexicano. Entonces, sí, es como tú bien dices, es... Un deseo de pedagógico, de eh, le podemos llamar endoctrinamiento o le podemos llamar de reeducación de las masas para transmitir una serie de mensajes muy puntuales que tienen que ver con la convivencia colectiva, que tienen que ver con el apoyo a las políticas oficiales, que tienen que ver con la nueva mística revolucionaria, de un gobierno socialista, de un gobierno que tiene como prioridad eh, la productividad, pero para eso necesita darle protagonismo al obrero y a los trabajadores en general, ¿no? Entonces se vuelve, digamos, parte de un sistema la pintura mural. Es parte de un sistema de ideas, parte de un sistema de identidad eh, que van todos, buscan ir todos en el mismo sentido. ¿No? Por eso les puse el caso de Rufino Tamayo, porque él va en otro sentido. Y entonces eh, Rufino Tamayo no, no encuentra un lugar, digamos, de crecimiento en este momento y se va a vivir a Nueva York, en donde él puede hacer un arte que no tenga necesariamente un mensaje político o un mensaje social tan claro y evidente. No, es un, una época, pues sí que pide una toma de postura política. ¡Ay, qué maravilla! Eh, Brenda, tenemos a Brenda que alzó la mano. adelante, Brenda. Ay, gracias. Este, yo tengo una pregunta de eso que acaban de mencionar. Si va de la mano en fechas, porque no recuerdo, pero como la construcción del Estado-Nación, si sí, tiene que ver, o sea, supongo que sí, por todo este como adoctrinamiento y como esta idea de, de construir una unión entre todo el pueblo y ese rollo. Esa sí. es una pregunta, y la otra sería que, ¿dónde se educaban estas personas, sobre todo, por ejemplo, de eh, estos grupos como el LEAR? ¿Sí es LEAR? La LEAR, eh, Ah, la LEAR, porque pues igual supongo que eran personas que no solamente pues tenían que aprender como la técnica para ser mural, porque pues era impresionante, sino también como, pues con quién te tenías que juntar para estar con, este, uh, con estos pensamientos, ¿no? Y para, de hecho, pues, tener una postura. Claro, Entonces, Ajá, eso, eso quisiera saber. Gracias. Sí, gracias. Bueno, eh, si es una, esta es una, una de las etapas de consolid, yo diría de consolidación del Estado Nacional Mexicano. El, el Estado Nacional Mexicano moderno, como lo conocemos, comenzó en el siglo XIX y comenzó, digamos, a establecer una serie de características muy asociadas al pensamiento del liberalismo mexicano también, durante el porfiriato, o sea, en, el, en el, el nacionalismo del porfiriato, establece una serie de elementos que se van a ir pues, eh, consolidando hacia las décadas revolucionarias, pero es la Revolución Mexicana la que introduce el elemento de lo social como un elemento que es fundamental para la definición de la nación. Entonces, es la década de los 20 tiene sus propias características, pero ya tenemos en este primer plano, en los murales, a estos, eh, digamos, personajes sociales. Y en la década de los 30, con el gobierno de Lázaro Cárdenas especialmente, este Estado Nacional ya tiene su partido político que se fundó en 1929, que es el, el antecedente del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, en donde están pues un montón de políticos que ya no son ya no usan las formas del caudillismo revolucionario de pistola al cinto, digamos, y que ahora se maneja más una pues una lucha de poder política, ¿sí? En los 30 liquidan al último caudillo que se rebeló, que fue eh, Saturnino Cedillo. El Estado nacional del gobierno cardenista es un estado con unas ciertas características, pero que podemos rastrear estas características, incluso desde el porfiriato, y que después dan un vuelco en la Revolución Mexicana y que después se consolida, el estado cardenista es un estado nacional muy fuerte, o sea, donde se fortalece, por ejemplo, la figura del Ejecutivo. Esta idea del presidencialismo que tenemos eh, tiene un antecedente importante en el cardenismo. Entonces, esa es una pregunta. La otra pregunta, ¿dónde estudiaban? Muchos de los artistas que estamos viendo en la década de los 30 estudiaron en la Academia de San Carlos, de la que después renegaron, ¿eh? porque ya decían que ya no eran académicos y no sé qué, pero sus fundamentos artísticos son en buena parte de la Academia de San Carlos. Otros se fueron a estudiar fuera, como es el caso de Diego Rivera, como es el caso que también estuvo fuera David Alfaro Siqueiros o... Eh, Quién les puedo decir, Rufino Tamayo en, fue estuvo en este en los años 20 en Estados Unidos. Obviamente se van haciendo entre ellos redes de, pues es un campo de poder el arte también, como los demás campos, no es un campo de poder en donde se establece digamos los las piezas del juego y se van juntando entre ellos. Hay muchos conflictos en la LEAR, este hay estudios ya más detallados de la Liga de escritores y artistas revolucionarios y vemos conflictos todos los días, pleitos, eh, ideológicos, quién tiene tal encargo, quién consigue el otro, es, es un campo de lucha entre ellos también, pero por supuesto que se asocian, los que están en el Partido Comunista se sienten más aliados entre ellos, los que no están en el Partido Comunista chocan con los del Partido Comunista, o sea, ideológicamente entre, ahí se da su aprendizaje, dentro del campo del arte, pero también, Dentro de, de los lineamientos del Partido Comunista y, e incluso pues con otros intelectuales con los que forman comunidad, ¿no? Eh, y se, y, y, y se empiezan, a, empiezan a aprender ahí también las nuevas generaciones de moralistas. Nosotros los que conocemos como sí, eh, Rivera y Orozco nacieron en el siglo XIX. Ellos nacieron a finales del siglo XIX. Entonces los nuevos muralistas ya nacieron en el siglo XX y son, por supuesto, más jóvenes. Son algunos más radicales y eh, y son los que van a, a conformar esta escuela que les dije en algún momento, ¿no? Ya son escuela, ¿no? Qué interesante. No sé si con eso. Brenda con eso, sí. Muchas gracias, Brenda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para cerrar nuestra sesión y agradecer a la doctora? Yo en lo que alguien más eh, se anima, tengo un comentario de Isis Cueto. No es como pregunta, es más bien un comentario en la parte de eh, donde el muralismo retoma eh, los horrores de la conquista como una metáfora de las guerras modernas no lo pone entre comillas esto de las guerras modernas. Uh -huh. siempre pensé que hacían de manera exacerbada eh, como un tema nacionalista el tema de la conquista pero ahora que usted nos comparte que se refiere a las guerras me parece muy interesante gracias. Muchas gracias sí sí sí hablan del pasado pero para referirse al presente usan la conquista para hablar de la guerra con, eh, que, que se avecina, como una advertencia, digamos, ¿no? Qué interesante. Y ya, ya para finalizar, doctora, este tema de la LEAR, eh, pues que no solamente fue como un campo, a lo mejor como desde las artes visuales, eh, el tema del muralismo, sino también, si pensamos en, las, en los grandes escritores que se forjaron en esa época, ¿no? Uh -huh. Estoy pensando en Octavio Paz, usted corríjame sí. si me equivoco. No, no, no, Octavio Paz estuvo en la Lea fue uno de los comisarios que fue a la guerra, en, en, cuando, fue la, cuando estaba sucediendo la guerra civil española, en Valencia tenían, digamos, un congreso de artistas anti, de, de, en contra del fascismo, ¿no? Y como, como delegados de la LEAR fueron Octavio Paz, José Mancisidor, por ejemplo, ¿Sí? habló en el congreso David Alfaro Siqueiros, se internacionaliza eh, de esta manera lo que está sucediendo en México en las artes, pero también en las letras. ¿No? Es un momento en donde México se convierte en un referente de cultura eh, en contra de la guerra mu mundial. Por eso venían aquí eh, artistas y escritores de otras nacionalidades a, a ver lo que estaba sucediendo en México. Y como precursoras tal vez de tantos refugiados, me imagino. Por eso también llegaron algunos de los refugiados artistas a México, porque ellos sabían que aquí, sentían que aquí iba a haber un ambiente propicio para que ellos siguieran haciendo su trabajo. A veces les fue bien y fueron bien recibidos, y otras veces no tanto, ¿eh? porque había muchísimo, era un ambiente cerrado, y como le, le dije a Brenda, de mucho conflicto. O sea, como suele suceder en estos momentos de tanta ebullición, de cosas que están pasando, pues cualquier diferencia de posición provoca que haya pleitos, ¿no? Fue, fue la década en que se dio un pleito que fue un escándalo en los diarios entre Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, porque Diego Rivera apoyaba a Trotsky y David Alfaro Siqueiros apoyaba a Stalin. Entonces, ese pleito que se daba entre estos dos, digamos, dirigentes de la revolución bolchevique, se dio como choque de trenes entre Rivera y Siqueiros. Mm, qué, qué interesante. Doctora, pues agradecemos muchísimo eh, su, su, su participación del día de hoy. Sin duda es muy interesante. Les recordamos a todos los que nos escuchan, a nuestros participantes, eh, que eh, estamos dentro de este ciclo de, de charlas sobre moralismo, eh, derivado del centenario del, del muralismo. Agradecemos muchísimo a Comunidad Cultura que nos permite este espacio y vamos a subir este video a las redes sociales, ¿cierto? Para que sí. ustedes lo puedan retomar y consultar y compartir. Y no olviden suscribirse e invitar a todos los compañeros, compañeras, compañeros a que eh, participen en, de comunidad, porque como esta tenemos muchas otras actividades que son muy interesantes. Doctora Itzel, como siempre, muchas gracias por su tiempo, por compartir tanta eh, información valiosa y que por supuesto es muy interesante para todos los que somos gustosos del arte. Muchas gracias. Muchas gracias Liz, muchas gracias Laura. Gracias aquí a las compañeras y compañeros que vinieron. Es Muchas mucho. gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Claro que sí. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Bye.